Ah, eres sombra y ceniza, ceniza de un latido y sombra de un silencio para mi corazón, pues hay indiferencias más crueles que el olvido, como hay humillaciones más tristes que el perdón. Por eso es cruel y triste que solo te recuerde si me araña una espina cuando siembro un rosal. O al ver una pulsera que se manchó de verde. O al sospechar de un dado que siempre rueda igual. Pero a veces te asomas en el fondo de un sueño en un símbolo absurdo de mi desilusión como la alucinante papeleta de empeño del que cambió su vida por pompas de jabón y otras veces te evoco de un modo más sencillo más cotidianamente por un error casual al abrir la ventana sin quitar el pestillo o al servirme el azúcar sin saber que era sal Por eso no es injusto que solo te recuerde viendo rodar un dado de suerte desleal o en una joya falsa que se manchó de verde o al herirme una espina porque sembré un rosal Poema del mal recuerdo José Ángel Buesa